Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora estés escuchando este video. Eh, bueno, hoy no me vas a ver a mí, eh, estás viendo Luna en Casa 1 en los signos de Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Bueno, vamos de una vez, ahí estás viendo el mapita y tenemos Luna en Casa 1 Sentimental, profundo, leal, casa uno en Tauro, reflexivos, resistentes, interesados, luna en Tauro, sensual, tierno, confiado, brusco, crédulo, inseguridad, inseguros, por lo tanto podemos decir que si la persona que estamos estudiando tiene la luna en Tauro, en casa 1 en Tauro, podríamos estar frente a una persona que puede ser resistente a cambiar sus ideas, pero es muy leal y tierno. Ahora bien, si la luna está en casa 1, que ya sabemos, es sentimental, es eh, profundo, es leal, pero la casa 1 estuviera en Virgo en vez de estar en Tauro, analítico, servicial, perfeccionista, y esa luna en Virgo en vez de en Tauro, como antes, cuidadoso, humilde, prudente, obsesivo, neurótico, distante, podemos decir que la persona que estamos estudiando, eh, podría llegar a ser perfeccionista que puede rayar en lo obsesivo y es exigente pero es muy sentimental y si la luna estuviera en casa 1: sentimental, profundo y leal, la casa uno en Capricornio, práctico, ambicioso, trabajador y esa luna en Capricornio lo hace reflexivo, prudente, reservado, egoísta, indiferente cruel podríamos estar ante una persona muy leal y reservada suele ser muy trabajador, movido por su ambición y deseos de éxitos bueno, espero que te haya gustado este video, me gusta más cuando salgo en cámara pues me parece que tengo más contacto con vos, eh, estaba leyendo un mensaje, creo que en el último, en el anterior video, en el 276, que me decía que no había entendido nada, si no estás entendiendo esta clase es porque no viste las anteriores, entonces no sabes cómo venimos trabajando, esta es la clase 277 o sea, hay 276 clases antes eh, Mírate toda la lista de reproducción yo te la voy a dejar acá en el costado izquierdo de la pantalla y nos volvemos a encontrar mañana claro que sí, por supuesto, como todos los días eh, mañana la luna en casa 2 en los signos de tierra. Chao, hasta mañana.